Me encantan los capítulos musicales, y dada mi obsesión por aprenderme todas las canciones de la serie, no pude contener mi alegría al ver que este capítulo estaba destinado para mí. Pero no sería tan genial si las canciones no fueron suficientemente trabajadas, o si el argumento no lo ameritara? O sea, si fuera todo lo contrario a lo que nos mostraron. Esto es Estión y sinónimo de calidad. El tema, el argumento y la ejecución del capítulo me encantaron. El capítulo hace de Perla y Greg, estos personajes tan tridimensionales, aún mejores, obligándolos a comportarse como adultos enfrentando sus problemas de frente. Una muy buena enseñanza si me preguntan. El triángulo amoroso entre Greg, Perla y Rose, que debió acabarse en el momento de la muerte de esta última, sigue vigente gracias a la existencia de Steven, y el momento en que este de cierta manera lo soluciona cantando es ciertamente conmovedor y un excelente final para tan genial capítulo. Este, en definitiva, pasa a mi lista de capítulos favoritos.